Hola, muy buenas. En este mini vídeo vamos a estudiar los músculos de la mímica facial que pertenecen al tercer grupo, que son los músculos vocales. Tenemos nueve músculos, como veis ahí. Nos vamos a estudiar en función de las acciones principales. Entonces, eh, vamos a, a, como veis aquí en estos dos dibujos, hay dos situaciones. Una situación será en la que estamos contentos, estamos riendo, con lo cual lo que nos está pasando es que tenemos una tracción lateral. De la, de la comisura de los labios tenemos una elevación de la comisura de los labios y una elevación de los de los de los labios cuando yo estoy triste lo que voy a tener es una una depresión de la comisura de los labios una depresión de los labios inferiores y también tengo una elevación del mentón bien por tanto, ya tenemos todas estas acciones principales, que las vamos a ir cubriendo rápidamente. ¿De acuerdo? Tenemos aquí el elevador, que me va a producir pues, una elevación del labio. ¿vale? El músculo elevador propio del labio también me va a producir una elevación del labio. El cigomático mayor me va a producir una tracción lateral de la comisura de los labios. El cigomático menor me va a producir una elevación de los labios. El músculo elevador de la comisura me va a producir una elevación de la comisura ¿vale? de los labios. El músculo risorio me va a producir una atracción lateral de la comisura de los labios. ¿vale? Estos son los seis que están involucrados en la sonrisa. Luego tenemos estos tres últimos músculos, que es el depresor de la comisura que me va a producir una depresión de la comisura de los labios. Tengo el músculo de la borla de la barba, que lo que me produce es una elevación de la barbilla. Bien, y luego tengo el músculo depresor del labio inferior, que lo que me va a producir es una depresión del labio inferior. Bien. Pasamos a ver los músculos que están involucrados en la, en la acción de la risa. Estos músculos van a tener su origen, los vamos a anotar aquí, los voy a poner aquí. El, todos los músculos elevadores tienen un origen en el hueso maxilar superior, ¿vale? Hueso maxilar superior. Y tenemos que el cigomático, el elevador de la comisura, por tanto, también tiene eh, pues, un origen en el hueso maxilar. ¿Los huesos cigomáticos? Los huesos cigomáticos van a tener un origen donde en el hueso cigomático y el músculo risorio ¿vale? tiene un origen en el músculo masetero. Bien, por tanto, eh... ¿Las inserciones de todos estos músculos? Pues es muy sencillo de sacar. Sabemos que eh, el músculo cicomático mayor pues, eh, tendrá su inserción en la comisura. ¿vale? El músculo elevador de la comisura también tendrá ¿vale? su inserción en la comisura. El músculo risorio, como tiene una tracción lateral, también tendrá en la comisura. Su inserción y eh, los músculos elevadores, elevador del labio superior y el ala, bueno, pues lo que va a producir tiene su inserción en el labio superior ¿vale? y también en el cartílago alar, alar de la nariz. Mientras que el músculo elevador propio del, del labio superior va a tener su origen donde? En la piel del labio superior. Vale, mientras que el músculo cigomático menor, que me va a producir también una elevación del, del labio, va a tener su origen en donde en el músculo orbicular del labio. Perfecto. Pasamos entonces a ver que los músculos que están involucrados en, en nuestro estado anímico de, de la tristeza. Y ahí nos vamos a encontrar que eh, todos los músculos, estos tres músculos, tienen su origen donde en el hueso de la mandíbula. Bien, sus inserciones. Nos vamos a fijar en sus acciones. Eh... El músculo depresor de la comisura, bueno, pues lo podremos sacar con mucha facilidad. Va a ser donde se va a insertar en la comisura, ¿vale?, de los labios. Eh, el músculo de la borra de la barba, bueno, pues va a tener su eh, inserción donde en la piel de la barbilla. Y el músculo depresor del labio inferior va a tener su eh, inserción donde eh, en el músculo, lo vamos a poner aquí para que nos vea bien, en el músculo también el orbicular del labio. Bien, pasamos a ver desde un momento todos estos músculos. vale Los tenemos aquí puestos. Bien, este músculo que veis aquí, este es el músculo elevador del labio superior y el ala, de acuerdo. Eh, tiene su origen en el hueso maxilar, vale, pero si os fijáis va a ir eh, lateralizando, todo el hueso va a ir lateral al hueso naxa, al hueso nasal, vale, y tiene su inserción en el labio superior, ¿vale? y en el cartílago alar de la nariz. Bien, pasamos. ¿Qué más músculos nos encontramos aquí? Bueno, pues tenemos también el músculo, el cigomático menor, que sería este, y el cigomático mayor tiene su origen en el hueso cigomático. Y mientras que el cigomático mayor se va a insertar en la comisura eh, labial, el cigomático menor va a ser en el labio superior, ¿vale? Por tanto, será en las fibras del músculo, este es el músculo orbicular. ¿vale? Otro músculo que hemos estudiado es el músculo risorio. ¿Vale? El músculo risorio va a tener su origen en el músculo masetero y se va a insertar, como hemos visto, en la, en la comisura labial. ¿Qué más podemos ver? Bueno, nos vamos a encontrar, por tanto, ahora con este músculo. Este músculo es el depresor de la comisura labial. Si os fijáis, tiene su origen en la mandíbula, ¿de acuerdo? Pero su inserción es en la comisura de los labios. Otro músculo que nos encontramos es el depresor de los labios inferiores, que también tiene su origen en las mandíbulas, pero luego después eh, se va a insertar en el músculo orbicular del labio. Y luego después lo que nos va a quedar es el músculo de la borla de la barba que es este de aquí que va a tener eh, su origen en el hueso de la mandíbula pero se va a insertar aquí no lo vemos se va a insertar donde en el eh, tanto en el músculo contralateral son dos músculos en el músculo contralateral como en el músculo orbicular del labio bien eh, antes de finalizar este mini vídeo comentaros que todos los músculos de la mímica facial van a estar inervados o controlados porque por el nervio facial, ¿vale? El nervio facial, que es el par craneal 7, ¿de acuerdo? Pues nada, hasta aquí este mini vídeo. Nos vemos en clase. Hasta luego.